Estás a punto de entrar al mejor canal de investigación y misterios en YouTube. Oxlack Investigador. Únete al Team. Extraterrestre entre nosotros. Hace unas semanas las cámaras de seguridad de una casa lograron captar un hecho sin precedentes. Sobre la calle se pudo grabar un extraño ser que desaparece mientras camina. Los videos tomados desde dos puntos diferentes permitieron mostrar a esta criatura de color plateada que se desvanece justo cuando pasa por una pared de ladrillos. Pero se sigue observando ligeramente. Es como si estuviéramos viendo a un fantasma. Más extraño aún es que solo la cámara de seguridad pudo captar este momento, porque los peatones que vemos en el video parecen no percatarse de su presencia. Este caso se comenzó a viralizar cuando el usuario Eliu Alejandro Venegas publicó los videos en grupos de Facebook, comentando que dichas grabaciones habían sido tomadas en las calles de Chile. Así como en Twitter, el usuario Pedrito Ortiz compartió el video, pero no tuvo tanto alcance como lo hizo en Facebook. Haciendo una investigación sobre los videos y fotografías, Encontramos que en realidad son las calles de Puerto Viejo, Ecuador y no de Chile, como se mencionaba. Quienes han visto este video presumen que podría ser un extraterrestre o un fantasma merodeando las calles. Otros usuarios comentan que podría ser un reflejo de un mundo paralelo o hasta una capa de invisibilidad similar a la que utiliza Harry Potter. En lo personal creo que es una animación hecha en croma e insertada en un video de la Cámara de Seguridad. También podría ser un efecto con pantalla verde, los cuales pueden realizarse con programas de edición, montando a este ser sobre las calles grabadas en la Cámara de Seguridad. Como podemos ver en esta prueba realizada por mi compañero Leo de la Asociación Oxlack, en donde tratamos de imitar el extraño video. Estos son los resultados. Vemos a Leo acompañando al espectro. Buscando más a fondo, encontramos un comentario de un habitante de Puerto Viejo, Ecuador, donde dice que el dueño de la propiedad donde están instaladas las cámaras de seguridad sabe de diseño gráfico y adjunta una conversación de WhatsApp con una persona llamada Solange quien explica que un hombre llamado Galo debió crear la animación, ya que él sabe usar estos programas. Como vemos, es posible recrear esta escena con los programas adecuados. Y muy probablemente solo se trate de una animación. Sin embargo, por el momento, no puedo asegurarlo. Pero seguiré este caso de cerca hasta encontrar el autor de este video viral. ¿Ustedes qué opinan?